Hoy a la noche me beberé el cielo de azorbos, de Borbón hasta tragarme, porque insomnio de luna llena no es insomnio. Es de baño de luna. Y con la ventana hambrienta, babeo la almohada. Tú nunca en mi boca tiempo y espacio se acortan espacio amor por favor decís que yo no estoy acá ni tampoco allá vos